El roce de Héctor y Don Omar empezó porque cuando Héctor iba a montar Gortal Music, le dijo, nos, nos reunió y nos dijo: Mira, voy a montar mi disquera y nos vamos de VI. Entonces, en ese mismo momento. O sea, ahí yo... tú trabajabas, tú trabajabas con, o sea, tú trabajabas con, con VI Music y sí. tú, tú le Héctor tomó la decisión de irse esto nos reúne, bueno, o sea. no reúne un día y dice Tengo eso ya fue de, eso fue en el momento que ya estaba separado con Tito y, lo, sí. y esto ya tenía ya tenía ese plan sí. y ya esto había sacado casi cinco palos corridos o sea había sacado vamos a matarnos en la raya había sacado este tú quieres duro dale duro dale dale, uh -huh. dale más duro había sacado eh, este noche de travesura Héctor estaba pegado como solista y había sacado canciones con Don Omar Don Omar estaba pegado con su disco de las Don había vendido sí. cientos de miles de copias, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento que Héctor dice: Quiero reunirme con ustedes, y me acuerdo que fue a Casa de Omar, y nos reunimos en Casa de Don Y, y Héctor dice: Papi, nos vamos de VI, <ríe> nos vamos de viaje y nada, Don va a ser el artista de Golska, el duro, va a ser el artista del sello, yo también. Pero vamos a darle a, a Don Duro, papi, hacemos otro disco, vamos a sacar los Anormales, esto, vamos a sacar unas cadenas, todo el mundo va a tener una cadena de Gold star, Todo eso, esto él tenía la visión. Es un concepto, él tenía, tenía todo un concepto, un concepto creado. Tenemos a Cholo, que va a estar mano a mano conmigo, pero en ese momento era bien difícil porque yo tenía un sueldo con, seguro con BI Music, Don Omar acaba de comprar su primera casa, eh, eh, ¿entiendes? Y estábamos firmados con BI, y eso iba a traer problemas legales en los cuales, pues, íbamos a estar en un tiempo de batalla que no sabemos qué iba a pasar. Así que Don Omar decidió no hacerlo, ni yo tampoco. Y o sea, ustedes esto, prefirieron quedarse conmigo. Quedarnos en el... en ese momento. Este, y Héctor como que se molestó un poco. Ah, sí, pues, ah, si ustedes no son amigos, y se fue molesto. Y de ahí para adelante fue como que la separación un poquito de Don Héctor y yo en ese sentido... De que, que se formó esa guerra. Porque él uh -huh. tenía un concepto y muy inteligente al fin, y Don Omar tenía su concepto muy inteligente al fin, porque Don Omar, después de eso, hizo The King of Kings, empezó a sentir sí. a multinacionales, ¿sabes? Películas y todo eso. Cada cual, tenía, cada cual iba a tener el éxito que tuvo, ¿me entiendes? Pero en realidad, esa fue la historia, y que me la, que la recuerdo como hoy. <ríe> y Mario, y. Y, y Don Omar en ese momento no se sentía un poquito mal a saber cómo que Héctor, que también tuvo con él y le dio la mano en muchas veces, eh, se iba a ir fuera de la compañía y él le había pedido esa petición, ¿sabes? Y, no, y no hacerlo como Héctor quería. O sea, no se sentía mal a Don Omar en ese momento. Pues no sé, porque habría que preguntárselo a Don, pero eh, yo sé que Don, todos nosotros nos sentíamos como que raro en esa decisión porque... Obviamente, era difícil. Héctor tenía su poder, ¿me entiendes? Y podía salirse de su contrato fácil, pero yo tenía, yo tenía otro tipo de contrato, Don Omar tenía otro tipo de contrato. O sea, eran tres contratos diferentes. Si a, lo mejor si a lo mejor Don Omar estuviese firmado con Héctor y Héctor decidía llevarse a Don Omar, pues bien. Pero Don Omar tenía su contrato. Yo tenía mi contrato de promotor y ya yo coreaba con Don Omar en ese entonces. Ya yo le hacía coros también a Don Omar que yo viajaba con don Omar, ¿sabes? Era, era muy difícil dejar todo el dinero que yo me estaba ganando en ese momento para ir detrás de Héctor o de lo que Héctor quería hacer en ese entonces. Y don Omar era una estrella y, y también salir de una compañía en la que podían a veces podían haberle trabado algo de, de, de, de, de permisos, o releases, o lo que sea. ¿Sabes? No, no riesgo. Yo, yo no lo tomé el riesgo, yo, yo lo digo, no me avergüenzo, yo no lo tomé. Don Omar pensó en su carrera y fue exitoso, o sea, eh, en ese momento dado, pues, obviamente, había que pensar más en el negocio que en la amistad, porque era un momento... Eh, por amistad no hubiésemos ido, por negocio, no, porque obviamente la amistad se la cerra con los negocios, y en ese momento la amistad se la cerró pero, pero fue porque cada cual estaba tomando la mejor decisión para profesional para cada uno, ¿me entiendes? esto tomó su mejor decisión, y le fue exitoso. Yo tomé mi mejor decisión y fui exitoso, y hacía dinero, Don Omar tomó su mejor decisión y fue exitoso. So, claro. La larga, eso te, exacto. Te iba a preguntar a la eso, Mario. Fue, fue la mejor decisión, a la larga. Fue la mejor decisión. No estoy diciendo que no hubiese pasado cosas buenas, porque después Don Omar y Héctor tuvieron sus roces, pero después se arreglaron, cantaron, etc. O sea, siempre estaba hey. ese amor y odio, pero nunca hubo como que maldad. Yo no tenía maldad para Héctor, ni para Don. Y yo sé que a lo mejor Don tampoco la tenía. ¿Entiendes? Sino que fue pues, cada cual estaba haciendo su carrera. Aparte, es como si tú tienes un hermano y uh -huh. tu hermano decide ser doctor y tú ingeniero, pero tu hermano te dice no, vamos a montar un consultorio de doctores y tú vas a ser mi segundo doctor. Yo voy a ser el doctor en jefe y tú vas a ser el segundo doctor. Y, no, y, y tu hermano dice, pero es que yo puedo ser ingeniero en jefe. Eh, yo quiero montar okay. aquí, mi, mi compañía de ingeniero y tu hermano es exitoso siendo ingeniero y tú eres exitoso siendo doctor. pues. Héctor fue exitoso siendo eh, este, jefe de gol en su carrera y filmando otros artistas como Yomo, Polaco, etcétera, etc., Clan y produciendo. Y Don Omar fue exitoso en su carrera, ¿me entiendes? So, yo creo que a la larga la historia dejó saber que cada cual tomó la decisión correcta en ese momento, aunque un poco la amistad se la ceró, pero hoy en día pues cada cual tiene su vida, cada cual tiene su, sus cosas y cada cual tiene su, su, su profesión.